señala a ti, Porque yo soy el esposo de la joven que está detenida. Y ella dice, ella, eh, la persona dice que fue eh, en un supuesto caso de celo, pero no fue un supuesto caso de celo, el señor llegó y me aventó arriba a mí de una vez. Entonces yo me embrujé a trompones con él. Cuando uno dio ese golpe ahí en el ojo, en el bolleo, yo, yo, yo, yo empecé a bocear, entonces salió el amiguito mío y lo golpeó con un palo en la cabeza sí había otra persona junto a ti cuando ocurrió el hecho sí lo conoces lo conoces, conoces, un amigo como él? Él? ¿Lo ¿Este? conoces tú en la persona sí cómo le llaman ahí le dicen Freddy. Sí. qué hizo esa persona que estaba contigo él fue que lo golpeó en la cabeza con el palo o sea que lo no fuiste tú ¿Y no. por qué motivo defendiendo a mi amigo porque ya yo estaba medio María cuando el hombre me dijo tampoco el porque ellos estaban como y tal estaba, que estaban como usando vicio y estaban como golpeando ¿A qué hora ha eso? Era tarde ya. No sé la hora, no sé la hora exacta. ¿Y la, mucha, la mujer se enteró de ese, de ese sí. trabajo? Sí. ¿Qué tal? No sé, porque yo no la vi por esa zona ella. Nos dijiste que tú eres... ...de, lebeosa, de la pero... muchacha. sí. Eso fue el domingo pasado, o el sábado. El sábado. El sábado. ¿La hora? No sé la hora. Ok. Sí. Repítame el nombre tuyo. Sí, Miguel Miguel. Miguel, pero se dice que fue pasional. El hecho. Ya, ya, ya. Nacional. Nacional.